Oye, no te enfades, no te enfades, también. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Tú sabes que la hago por ti. Sí, está claro. Además te quiere, sí. ¿Quiere más que nada en el mundo? Sí, Fermín también quiere. <risa> ya, que acabamos de hacerle la cura. Es como te quiero mucho, pero me duele, me voy. Estoy enfadado. Ya está, mi amor. Ya está. Ya está, ya hemos terminado. Me ponemos el abrigo, me das un abrazo. Me das un abrazo porque yo me siento súper mal también, Fermín. Que hay que hacerte un montón de cosas que no me gusta hacerte. Pues por tu bien. ¿Mm? Mm. Mm. es que no hay esto es lo mejor del mundo de verdad no lo ganan los abrazos de nadie pero no es que de nadie este es el mayor ¡Hala! venga a Mimi a ponerse el abrigo y a Mimi